¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a esta charla de café. Como muchos de nuestros jueves o martes, o el día en el que nos pesque, como a muchos músicos en la historia, eh, las ganas de tomar un cafecito con eh, las y los amigos, estaremos aquí transmitiendo en el canal de YouTube y Facebook Live en simultáneo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. ¿A nombre de quién? Eh, además, claro, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de su plataforma eh, Capital Cultural, en nuestra casa, llegan, digamos, llevan hasta los hogares esta actividad constante que desde el confinamiento, cuidándonos, cuidándonos todas y todos, pues eh, efectuamos a través de estos meses. Eh, quiero agradecer definitivamente al equipo de difusión producción y cada una de estas manos, ojos bocas que hacen posible que la actividad de la orquesta eh, pues continúe y por supuesto agradezco a los músicos las, los, las personas que son parte de esta maravillosa orquesta y que por supuesto sostienen el espíritu a través de la música, pero bueno, basta es hora de un café. Maestro, bienvenido. Hola, siento. <risas> gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Este, qué gusto saludarte nuevamente después de este, a, a un año de distancia, ¿no? Un poquito más de un año de distancia. Exactamente, maestro. Hace más o menos un año que estábamos con, conversando. Pues me da mucho gusto. Siéntate, este, maestro, ¿qué te tomas? Yo aquí estoy ya. Con, eh, estamos entrando ya al, al cafecito, a Pero la agüita. Y no, hidratando me... porque el calor aquí está un poquito de este fuerte claro verdad sí se, además se ve muy soleado qué bueno qué, qué qué qué rico además no para estas horas espléndido oye pues bienvenido maestro Daniel Olmos quiero darte la bienvenida eh, el maestro Daniel Olmos guitarrista de una trayectoria significativa eh, y por cierto además pues eh, de formación pues literalmente primero iniciada en casa, ya me contarás maestro, No es una historia que no hemos platicado de hecho en otra ocasión, pero tu formación como guitarrista está, está sustentada en tu casa, ¿cierto? Sí, sí, eh, tuve la, la, la fortuna de, de que mi padre es este eh, guitarrista también, eh, en, en aquellos primeros años mi mamá también este, pues, estudiaba, estudió piano algunos años, este, entonces... este pues sí, sí, desde muy desde muy temprano en mi vida estuvo presente la, la, la música y, y, y otras artes, porque mi abuela era eh, artista plástico, entonces también eh, había mucha inclinación hacia, hacia la historia de la, de la pintura y todo eso, ¿no? Que, que bueno, ya... Claro. Fíjate, pues es interesante porque de alguna manera tu historia de vida se vincula con la con la de los músicos que están programados para, para las tarde de de viernes y mañana, de domingo, Opus 94, eh, y antes, eh, Código Radio. Vamos a retransmitir el concierto que eh, el maestro Olmos Justo eh, tocó como solista con la orquesta. Primero, maestro, dos veces has estado con nosotros tocando este concierto. Qué padre, ¿no? Es una, es una buena experiencia. ¿Qué me cuentas de eso? No, pues es un privilegio, la verdad, yo siempre lo he dicho, este, tocar con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ha sido de las experiencias eh, profesionales, en, musicalmente hablando, que este, pues más lindas, ¿no? que, que, que más, este, que más, con más cariño recuerdo. En las, dos, en las dos ocasiones hemos interpretado el concierto del Sur, este, de, de, de, del maestro Ponce, este, y la verdad es que las dos veces han tenido... Eh, algo especial, ¿no? Este, el hecho de estar con dos directores distintos, dos maestros distintos, eh, influye mucho, ¿no? En que en que la, la orquesta eh, pues tenga una perspectiva u otra, ¿no? Musicalmente claro, hablando. Claro. Sí, no, sin duda. Y además, yo, yo creo que además, como, como solista, trabajar con la misma orquesta, dos visiones distintas uh -huh. eh, de la, la misma obra, pues bueno, definitivamente es algo. Es una experiencia que no siempre se puede vivir, me parece. ¿no? Y, sí. bueno, pues, ah, pues, qué felicidad más que podamos retransmitir. Hay que decir que este este esta retransmisión, maestro, va a estar integrada eh, por justo tu ejecución, bueno, del, del, del Concierto del Sur de Ponce, que también ah. de alguna u otra forma hace eco, por eso está programado también, con eh, pues su aniversario en octubre, ¿no?, de sí, sí. Eh, el, el aniversario de su estreno, que además da origen a través de un conjunto de activistas a quien mandamos muchos saludos, que apreciamos muchísimo a los organizadores del Día Nacional de la Guitarra. ¿no? Ah, claro. Sí, eh, Juan Carlos Chacón. ¿Cómo no? Sí, Chacón. Y otros, y otros maestros, claro. Y otros claro. más, a, a Anastasia Guzmán. A, bueno, a, se, me va a ir, se me van a ir los nombres, <risa> entonces mejor no los digo todos, porque <risa> realmente. <risa> Sí, es un conjunto de, de, de activistas, de recuperadoras y recuperadores de eh, eh, la las tradiciones eh, multidimensionales que significan la guitarra en México. Y eso es una maravilla. Pero estamos viendo justamente en pantalla aquella ocasión en la que, eh, eh, bajo la dirección de Carlos Riazuelo, del maestro Carlos Riazuelo, uh -huh. eh, tocaron ese programa. Y es un programa que además nos vino muy bien también para la celebración de muertos. ¿no? Porque comenzamos, maestro, con... Revueltas y el homenaje a Federico García Lorca, que es. es literalmente esta celebración, esta vinculación, por eso estaba un poco haciendo alusión de tu, de tu eh, digamos, legado familiar, de tu conexión familiar no con, la, con, con, con le, las artes, mm -hmm. porque bueno, Revueltas por supuesto viene de una cuna multidimensional y pues interdisciplinaria, ¿no te parece? Entonces, por eso sí, es sí, que... claro, sí, la, la literatura, la, la pintura, este, la, la música siempre siempre estuvo presente y este y sí, pues, el, es, esa en esa ocasión ese es el concierto del 2016 sí, este, sí, con el maestro Carlos Riazuelo. el maestro Carlos Rasuelo pues es un es, es un director este además de de, de pues de fantástico este, de, de un director brillante, pues también una, un director que conoce mucho a la guitarra, ¿no? Ten, con, el, con el maestro Carlos Riazuelo tenemos un, un amigo en común, al cual queremos mucho, que es el guitarrista Luis Quintero, ah, y, yeah. y este, incluso creo que al maestro Carlos Riazuelo le, le tocó dirigir en, en, en Caracas en algún momento a, a, al maestro Alirio Díaz, ¿no? Que, fue este, que es uno de los, de los pilares de nuestro instrumento. Entonces este pues bueno es un es un verdadero conocedor, conocedor de la de la guitarra, ¿no? Ya, claro, sí. Y además insistimos el, el Día Nacional de la Guitarra justo celebra el estreno de este concierto, ¿no? En claro. manos entonces de Segovia, me parece, ¿no? Así es? Sí, de hecho se eligió se eligió esta, bueno, me, esto lo sé porque el, el, ministro, el mismo maestro Juan Carlos Chacón este hace poco nos nos contactó para este platicar algunas cosas de, de precisamente el día Nacional de la guitarra y nos decía que habían elegido esta esta fecha precisamente porque Ponce la, la recordaba como una de las de las más importantes ¿no? en su en su carrera en su, en su ah, vida, okay. que fue precisamente el estreno, como tú dices, ¿no? El estreno en Montevideo de, de, del concierto del sur, este con, con el pues el padre de la guitarra, ¿no? Este. Eh, Andrés Segovia Claro, de la tradición. Eh, concertística contemporánea eh, de la región, de las regiones sí, claro, es, es muy significativo y debemos decir que gracias a la magia saludos allá a nuestro ingeniero eh, Gerardo Massín y a nuestra mente maestra de cabina, don Jesús Flores eh, pusieron a disposición esta, esta de suerte rompecabezas de temporadas porque vamos a escuchar esta conexión con los muertos, con el Día de Muertos, que significa este poderoso segundo tiempo del de, eh, homenaje a García Lorca de Revueltas, que conecta con Lorca, ¿no? ¿no? por supuesto con la literatura, pero tiene un duelo como, como pieza central. ¿no? Entonces eh, nos pareció que era muy poderoso colocarla justo en la programación a propósito del Día de Muertos porque pues sí, es, es un rompecabezas y como un rompecabezas también nosotros hilamos esto con tu ejecución, maestro, del de año pasado con una claro. grabación a multipista que hicimos, bueno, insisto obra de, de, de nuestras mentes maestras en cabina, ¿verdad? y esta es la, la versión que hemos escogido para, para transmitir pareada con, con, con la a García Lorca, maestro y esta claro. vez eh, estuviste en la sala, en 2019, en mayo, eh, con un programa dirigido por el maestro Iván del Prado. Así es. Te tocó, sí. te tocó sí. literalmente ahora es otro momento. Y bueno, pues tú dinos más o menos, cuáles las dos seguramente son versiones queridas por ti. Eh, por supuesto. Pero cuéntanos un poco esta, esta segunda versión, esta de 2019. ¿Qué pasa con la, con la, la, la obra en manos de un solista? Pues, Qué tanto se transforma en tres años. Hay que estarlo sí, tocando hecho, para que se cambie. O de hecho, fíjate que esa es una cosa que, este, que, que te iba, eh, que quería quería como platicar. Eh, ese concierto, el del creo que fue el 26, ¿no? El segundo concierto. Así es, sí, el 26. 26 mayo, sí, así es, este, Con el maestro Iván Del Prado, que también es una persona que conoce a la, la guitarra como la palma de su mano, ¿no? Este, sí, sí. él, este. Eh, convivió muchas veces, creo que incluso lo dirigió varias veces a, a, mi, a mi maestro Víctor Pellegrini yeah. este, en varias ocasiones porque mi maestro vivió en La, en la Habana mucho tiempo este, y, y bueno y también conoce a todos los, los guitarristas de la escuela de la escuela cubana este, eh, tenemos otro amigo en el norte del país, otro cubano el maestro Boris Díaz eh, entonces eh, de hecho el maestro Iván ahora está eh, viviendo allá en, allá en Chihuahua este, entonces, eh, la verdad es que fue una experiencia también muy, muy bonita, porque, bueno, eh, eh, digamos que dejando de lado lo obvio, que es la gran calidad de la orquesta, este, la gran calidad del público, de, de, de la sala, todo lo que representa ser solista de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, eh, fue una situación muy bonita porque... Yo este concierto es el primer concierto que yo toqué, o sea, la primera vez que yo toqué con orquesta fue a los 18, 17, 18 años, no, no recuerdo muy bien, con la Sinfónica de Michoacán, yeah. eh, y fue este concierto. Eh, yo este concierto lo tuve que preparar con… o sea, me, a mí me avisaron que tenía que tocar este concierto eh, el, casi poco menos de tres semanas antes, ¿no? Del, del, del día del, yo jamás lo había estudiado, este, wow. entonces… Con, con mi maestro empezamos una, unas este, sesiones de estudio del concierto así que eran horas y horas y horas y horas, ¿no? O sea, fue una, fue una etapa muy bonita de mucho crecimiento eh, que se lo debo a este concierto, entonces eh, tiene, tiene un espacio muy especial en, en, mi, en, en mi corazón, en, en, mi, en mi carrera este, y la verdad, pero por eso mismo, por esa, por esa premura con lo que lo estudié, eh, tuve que tomar ciertas decisiones prácticas ¿no? para poder abordarlo, abordarlo de manera eh, rápida, que al final esas decisiones prácticas se convirtieron en, en, la, en la cotidianidad, ¿no? cuando lo tuve que tocar en otras, en otras ocasiones. Y eh, en esta ocasión, eh, con el maestro Iván, eh, platicábamos de muchas cosas que, este, que a mí era como eh, ver el concierto desde otra perspectiva, ¿no? a la cual yeah, estaba okay. yo, yo, yo este, habituado. Eh, bueno, el resultado, pues bueno, eh, la verdad es que fue, fue fantástico, fue uno de los conciertos que más, más recuerdo, más bonitos. Este, y, y pues la evolución, ¿no? o sea, a tres años de distancia, eh, no recuerdo si en el, en el intermedio, este, entre, esos, entre esas dos interpretaciones, lo, lo toqué en alguna otra ocasión, estuve tocando otros conciertos, pero no recuerdo si el sur. Eh, pero siempre que retomas una obra después de cierto tiempo, es, un, es una oportunidad de, de evaluar precisamente lo que te decía ¿no? las, las decisiones que vas tomando como intérprete eh, y cómo, cómo puedes hacer eh, algo que ya conoces como la palma de tu mano, hacer que te siga maravillando, ¿no? que, sigas, que sigas teniendo esa, ese sentido de, de, de que estás descubriendo siempre cosas nuevas, ¿no? entonces esa es, esa es una labor muy, muy interesante que en este caso pues el maestro Iván este, eh, me, me ayudó bastante ¿no? claro Claro, bueno, nada, de, de, y, y lo que te iba a preguntar es, eh, no o sé, sea, a mí me, me pasa, me, o sea, cuando, cuando pienso pues, eh, en el quehacer de, de, de nosotros instrumentistas, uh -huh. ¿tú, ¿tú crees que madurar una obra implique solo dejar pasar el tiempo, pasar los días? Es decir, el concierto del sur se transformó para ti, en tu concepción, en tu lectura de la obra, uh -huh. que además es una obra que, bueno, formalmente, eh, bueno, la, la primero es bellísima, pero eso es, sería, digamos, el criterio más elemental, ¿no? Eh, sí. lo, o sea, lo primero que está a la vista elemental del de, de, de, de elemento, hay algo mucho más eh, mucho más, eh, eh, más profundo que no es porque sea más complejo, o sea, más interesante, no. Pero hay un segundo nivel que es la factura, la construcción del concierto y el diálogo de, de Ponce con el propio Segovia ¿no? para uh -huh. su construcción. Entonces, lo que te sí. quería preguntar es... No sé si uno necesita como intérprete estar tocando muchas veces la obra para que madure, o uh -huh. hay una gran ocasión en la que uno toca la obra, pasan dos años, <risa> la, la regresas a los dedos, y entonces ya maduro O sea, ¿tú, yo... ¿qué opinión te merece ese proceso? A ver, ¿qué, ¿cómo, pues es ¿cómo es que te va a ti con eso? Son como distintos procesos, ¿no? O sea, como tú dices, son, es un proceso, pero yo creo que está dividido en distintas, eh, en, en, en distintas partes, ¿no? Porque... Indudablemente hay una parte técnica, ¿no? Que tienes que solventar de la mejor manera, este, para hacer un trabajo medianamente eh, decente, ¿no? Eh, pero después de eso viene, viene una parte de, de, del criterio, del criterio propio y de la evolución como, como músico. Eh, Tú estás de acuerdo que conforme va pasando el van pasando el tiempo, los años, eh, vas tocando conciertos, vas conociendo otro repertorio. Eh, te vas, te vas este, alimentando de, otras, de, otra, de, de otra información, de otras fuentes de información, el criterio va cambiando, ¿no? incluso tu misma concepción del sonido va, va cambiando conforme pasa el tiempo. ¿no? Eh, entonces, este, yo creo que hay, hay, una, hay un primer acercamiento con el repertorio, que es esa, eh, ese constante roce con el, con el repertorio hasta que lo asimilas, hasta que quede en la psique eh, completamente grabado. Y creo que sí, después hay, hay un momento que tienes que dejar descansar ese repertorio, porque si no, eh, empieza como a viciarse, y, y, y es como, a mí se, se, se, me da la, la, la, la imagen como de un laberinto, ¿no? que ya después como que ya no, no, no, no tienes para dónde ir, eh, después, porque me ha pasado con otras obras, no solamente con el concierto, después de dejarlo descansar un tiempo, este, cuando lo vuelves a retomar, eh, entras con nuevos bríos ¿no? a, esa, a esa obra, entras con, con, con, otra, con cierta frescura, ¿no? con ciertas ganas de, de tocarlo, de, de, de hacer cosas nuevas, de, de intentar. Este. Y además, eh, indudablemente, eh, en el transcurso de do, dos o tres años, pues también está la, la, la, la labor que uno hace como, como intérprete, de, de estar tocando con, continuamente, eh, te vas habituando al escenario… Eh, vas perdiendo ciertos, eh, ciertos eh, temores dentro del, del proceso de tocar en vivo, eh, sí. este, lo cual te va te va permitiendo también este, eh, intentar cosas, ¿no? que, porque luego también hay, hay quienes en el escenario tratan de ir por lo seguro, ¿no? <risa> entonces este, por, por todas las situaciones que, que, que conlleva este, estar, estar en vivo, ¿no? eh, entonces también es, esa, esa cosa, es, ese digamos, ese proceso personal también te va ayudando a que la obra suene diferente, no, no, no tanto por el concierto en sí, sino por tu evolución como, como, como músico, ¿no? Claro, claro, claro, sí, sí porque además, es que lo dices bien, me parece que, que esta conexión de cómo evoluciona el músico, nada más, ya, ya de por sí, es una, es una variable y una manera muy distinta de, de abordar, particularmente una obra estas obras monumentales, porque uh -huh. debo decir que esto es lo que el concierto del sur significa y por eso su, su significación histórica, claro. eh, pero fíjate qué interesante, eh, <risa> hablando de, estos, de estas obras eh, icónicas, ¿no? uh -huh. eh, hemos complementado, bueno, nada, el, recuerdo que, que esta conversación que habrá tenido, yo pienso, eh, eh, el, el, bueno, primeramente, el maestro Riazuelo, eh, eh, él propone escuchar después del Ponce eh, la escocesa de Mendelssohn en aquella, aquella ocasión. Una sinfonía también magistralmente construida, por cierto, yo creo que mis, de mis dos favoritas de Mendelssohn, no sé te parezca a ti, pero a mí coincido. O sea, Esta es, o sea, italiana y, y, y escocesa son, bueno, no una locura. Entonces, un poco, pero ¿por qué lo decía? Digo, comparando justo la factura de, y las, la, la construcción, digamos, de estas obras, particularmente de, el Concierto del Sur se puede decir que es una obra que está negociada, tú me dirás, está negociada uh -huh. con, su, con su intérprete, con uh -huh. Segovia. Es decir, es una obra que, en la que el, el autor es, tiene un contacto directo con... Y el episodio de Mendelssohn es básicamente lo contrario, es decir, él es un un compositor en el momento de la escocesa, absolutamente dueño de sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí claro. Es, eh, otra vez, voy a usar una palabra de café, de charla de café, que conste, esta, esta no la digan en la academia, era el mandamás, ¿no? Era el mandamás y acá es el que pagaba a los músicos y el que controlaba la plaza. Entonces, no hay esa concesión y hace literalmente una pequeña catedral con la escocesa, que bueno, ya, ya escucharán, digamos, el, el, los los eh, radioescuchas que tendrán la oportunidad de revivir este concierto que eh, sí es, un, es una obra que es como suerte de tanque ¿no? uh -huh. la escocesa como sinfonía no entro en demasiado, demasiados detalles porque se nos va el... quién sabe cuánto <risa> tiempo ¿no? aquí pero lo que iba a decir es que el concierto del sur en cambio no es que no sea una obra eh, también construida como un tanque pero lo que sí siento no sé si te pasa maestro que... Eh, el virtuosismo es un eje, un instrumento, de, un discurso, una forma, un material compositivo mismo, ¿no? Entonces, sí. te iba a preguntar justamente, virtuosismo del primer movimiento, que es <risas> distinto del tercero, y lo van a escuchar, este, no me dejan mentir, eh, querido público, eh, el tercer movimiento sí es, es un virtuosismo distinto. Sí. No es que lo prefieras o no, pero... ¿Qué te ha pasado por la cabeza cuando lo estás tocando? <risa> Mira, retomando un poquito lo que decías de, de, de, de que es una obra eh, negociada, eh, Andrés Segovia era, una, era un... Eh, eh, yo decía hace rato que era el, el, el padre de la, de la guitarra ¿no? de, de, del siglo XX, este, porque eh, toda esa labor que hizo de, de, de, de comisionar obras, ¿no? de que compositores como, como Ponce, eh, como Tanzman, el mismo Torroba eh, y otros tantos más. no, este, eh, Eso hizo que la, que la, que la guitarra eh, empezara a abordar obras de un poquito más grande, eh, de formato un poquito más grande, no, eh, de, de, una, de una consistencia un poquito más este, eh, eh, sólida, porque eh, también era otra cosa importante. Hasta ese entonces casi todos los compositores para, para guitarra eran los mismos guitarristas. Entonces, el, el, el este, digamos que la, la labor de Segovia que después continuó Brim Julian Brim eh, después continuó John Williams y todos ellos fue eso o se acercar acercar a la guitarra como instrumento a otros a otros músicos a otros compositores que no precisamente estaban habituados con la con la, con la guitarra lo cual representaba un, un este un, un reto no el mismo el mismo Manuel de Falla este eh, intentó escribir algunas cosas para guitarra y escribió el homenaje a, a Debussy y dijo, ¿saben qué? Este, este instrumento tiene muchas particularidades, ¿no? Y, y siguió su camino. Entonces, este... Eh, pero bueno, o sea, a, a lo que voy es que este, Segovia, al tener un carácter... Porque aparte, encima de que era una persona muy influyente en su, en su momento, un artista muy influyente, eh, era una persona con un carácter, pues, este que también influía mucho, ¿no? Entonces, este, muchas cosas, sobre todo con Ponce, que tiene una relación tan, tan cercana, precisamente eh, Segovia se sentía con la libertad de, de, de comentar las obras de Ponce eh, desde la base, ¿no? O sea, hacer, tomar decisiones eh, creativas sobre la música de Ponce, eh, que terminó influyendo tanto en, en el lenguaje compositivo para guitarra de, de, de, de, de Ponce. Entonces, este... Digamos que eh, en esta parte del, del Concierto del Sur se, se ve toda, se, o sea, no puedes escuchar el Concierto del Sur como algunas otras obras de Ponce sin pensar directamente en, en, en Segovia, ¿no? este, en, ese, en esa manera de tocar, en esa manera de articular, en su sonido, eh, además es un, es un concierto muy, muy eh, con, con, el, con la guitarra es un concierto muy amable, muy gentil, eh, a mí me gusta compararlo, eh, que es como es no diametralmente opuesto, pero sí, sí va en otra, en otra distancia, en, ot en otra dirección, que el concierto de Aranjuez, por ejemplo, el concierto de Aranjuez es, un, es una obra eh, pues, con escalas pirotécnicas de la guitarra y tienes a la orquesta encima todo el tiempo, y, y, y entonces este, implica otro tipo de esfuerzo para, para el guitarrista. Eh, el concierto del sur es un poquito más este. El, el, digamos que el esfuerzo es un poquito más cerebral, más, más este. interpretativo. Eh, además, si tienes en cuenta que el concierto estuvo. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, planificado en un inicio como, como un quinteto, como música de cámara, eh, te das cuenta por qué hay tanta. Tanto, tanto diálogo con la flauta, con el clarinete, con el oboe, eh, tanta, en, polifonía, en esas, tanta polifonía, exactamente, ¿no? Este, entonces resulta muy interesante abordar, abordarlo desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? El, el, el concierto, eh, son tres tiempos completamente distintos uno del otro, ¿no? Este, eh, el primero, el primero es, este, pues eh, tiene un desarrollo incluso, pues que la cadencia esté en el, en el primer movimiento, es, es peculiar, ¿no? Este, el segundo, pues bueno, con ese misticismo y esa, ese lenguaje un poquito eh, francés, ¿no? También de repente hay que recordar también que, que Ponce este, estuvo con, con este, en, en esta escuela francesa, ¿no? Eh, una persona que prácticamente eh, estaba ya en, en, su, en su apogeo, de repente decidió que no sabía nada y, y, este, y fue a estudiar de nuevo, ¿no? Entonces, este... Eh, es, es, un, es un concierto eh, muy muy muy interesante el tercer movimiento es completamente este, es festivo pero es una es, es festivo eh, a momentos muy español ¿no? eh, suena a una sevillana de repente ¿no? entonces este, pues bueno tienes toda esta gama de, de, de colores dentro del, del concierto sí y además eh, tiene, fíjate ahora que lo mencionas maestro pues sí además es una eh, sí es, es... Eh, son los aires españoles, definitivamente, o sea, es decir, estas alusiones... Uh -huh. eh, finalmente estaba conversando con Segovia, de algún modo, ¿no? <risa> es como una charla de café, pero que les tomó veintitantos minutos. Está bien, ¿sí? musical... De, ah, pero además lo que iba a decir es que ahora que mencionabas este asunto de cómo escribir el instrumento, yo quiero... Eh, digo, pf, las poquísimas oportunidades que he tenido de, de, de escribir para el instrumento esto es como realmente imposible, imposible digamos de, de dilucidar para el que viene además de una de, del ejercicio de la vena eh, compositiva de un pianista del claro. nivel de Ponce ¿no? claro. entonces yo creo que eh, a mí me parece que es un momento el concierto del sur es, es muy significativo y por eso celebro mucho que lo podamos programar que podamos volverte a escuchar maestro de veras gracias, gracias este, de porque bueno finalmente creo que es un hito eh, de alguna manera en el que hacer compositivo de Ponce en qué sentido en que me parece que cuando un compositor justo se sale de la zona de confort es cuando empiezan a ocurrir las cosas más explosivas y creo que en el caso de Ponce a través de su carrera y de, y de prácticamente todos <risa> <Sí>. <risa> literalmente es, es cuando justo se enfrentan a, a un proceso creativo verdaderamente explosivo y yo creo que el concierto de Sur no es la excepción si no me dejan mentir digamos los compañeros también que eh, han interpretado este concierto, que no son muchas personas, por cierto, así que maestro, muchas gracias de veras por compartir tu arte, eh, sigan escribiendo por favor sus comentarios eh, este es un estreno simultáneo, así que eh, pues esta charla de café está a punto de llegar a su fin, pero pues no sé si, si podamos dejar un par de notas maestro eh, primero, insisto, eh, agradecerte infinitamente que compartas ...y que nos concedas esta charlita, esta platiquita de café... Como... No, no, José María, para mí es, de veras es un, es un, este, es un placer, eh, la verdad es que... Eh, ...y un honor también que, que, que hayan considerado retransmitir el, es, ese, ese concierto... Este, ...yo te lo, te lo digo, no quiero ser repetitivo, pero es una, es una fecha que yo, que yo recuerdo con, con mucho cariño... Este, ese, ...ese concierto y lo que sucedió cuando terminó el concierto también fue, fue, fue muy bonito este y pues les agradezco mucho Yo, ya saben que aquí tienen un amigo y, este, y la verdad es que siempre independientemente de quién lo quién lo toque pues siempre poder escuchar el concierto es, es este es, es muy, es muy lindo es volver a, a, a descubrir ese y de hecho creo que lo platicamos en una entrevista que tuvimos hace, antes de, de, de los conciertos es, descubrió un poquito el, el amor que le tenía a ponce a la, a, la, a, la, a la guitarra no a través de su relación con con, con Segovia, entonces este, pues les agradezco mucho a ustedes. No, pues muchísimas gracias a ti maestro, insisto, reitero, y, eh, y reúnanse querido público, amigas, amigos, eh, en, eh, en torno a sus audífonos o a sus bocinas más cercanas, porque a través de las frecuencias digital, primero, de eh, código radio y de Opus 94, estaremos teniendo la repetición, justo la retransmisión de esta, de esta eh, pues celebración, digámoslo así, que hoy colocamos en dos ejes. El primero es, por supuesto, la celebración, eh, la evocación del rito de Día de Muertos a través de la lectura de Silvestres Revueltas musical de un texto o del el imaginario lorquiano, ¿no? se puede decir a través del homenaje a García Lorca, que tiene en su movimiento central un duelo, después eh, inmiscuido o, o, o en medio de la fiesta. Uf, bueno, es impresionante la abstracción además de, de revueltas para poder abordar esta reflexión. Nos conecta de inmediato con la segunda obra del programa que van a escuchar, que es este, El Concierto del Sur, de manos como solista del maestro Daniel Olmos, muchísimas gracias, para aterrar, eh, terminar con eh, la transmisión de la eh, Sinfonía Escocesa de Mendelssohn. Eh, recordamos que es un programa muy, muy peculiar, vamos a escuchar la interacción de dos directores, el maestro Riazuelo con Revueltas y Mendelssohn y el maestro eh, Iván eh, del Prado con eh, la dirección al frente del de concierto del Sur de Ponce. Bueno, pues sin más, maestro, pues ya se nos acabó el cafecito, pues es hora de continuar la tarde. Yo ya me así lo acabé, es, sí. así que... Pues te agradezco mucho que te hayas tomado este cafecito con nosotros y amigas, amigos, no se pierdan todas las transmisiones que a través de los canales habituales en Internet, a través de Internet y la plataforma Capital Cultural en, desde nuestra casa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, eh, pues de esta forma se pone a disposición una buena cantidad de materiales y sobre todo estamos revisitando nuestro acervo de conciertos y hallando justo estas oportunidades, maestro, para, para celebrar juntos y juntas otra vez. Un gusto, José María, estaremos pendientes de la, de la transmisión y sí, este, pues un saludo a todo, a todo el público de la Filarmónica de la Ciudad de México. Cuídense mucho y pues ya pronto nos veremos nuevamente. Seguramente, seguramente. Mientras a cuidarnos, a cuidarnos mucho, estamos en confinamiento porque nos estamos cuidando mucho. Un saludo y un gran abrazo a todo el equipo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y por supuesto a los músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Pues nos despedimos y déjenos sus comentarios que estaremos todavía respondiendo un ratito más. Un abrazo muy grande a todas y todos. Gracias por esta charla.